La experiencia que yo he tenido con Micaela Zafja ha sido muy enriquecedora, extremadamente interactivas las clases, eh, nada de aburridas, sumamente aprendizaje. Lo que nosotros necesitamos saber es lo que estamos ahorita aprendiendo. Bueno, y el que no, no lo vea de esa manera es que no, no, no sabe de calidad en realidad. Pero ella es una coaching excelente, una doc docente.